En este vídeo me gustaría resolver un par de dudas que han surgido respecto al airdrop que realizamos hace un par de días. Junto al exchange de zumex esto es una colaboración especial que hemos realizado con ellos ha habido un pequeño problema técnico que vamos a resolver en este vídeo y también vamos a hacer el sorteo de 50 dólares esto es oficial de satoshi factory lo hemos venido anunciando en los anteriores vídeos así que sin más te animo a que te dejes un super like te suscribas si aún no lo estás y empezamos y bien el vídeo que realizamos hace un par de días lo tienes aquí son 30 dólares gratis con el exchange de zumex sin Kaite y válido para todos los países por todavía sigue activo así que te animo a que lo aproveches y si pasamos a ver los requisitos que debías cumplir para poder participar vamos a ver dónde estaba el error básicamente es en el punto número 2 que es realizar un depósito mínimo de 10 dólares debían ser 20 dólares aquí tuvimos un pequeño fallo de comunicación pero no hay ningún tipo de problema porque tenemos otro formulario para rellenar. Antes de nada, vamos a repasar las instrucciones que debías seguir para poder participar. Básicamente es crear una cuenta con nuestro enlace y rellenar este formulario. Paso número 2, realizar un depósito de mínimo 10 dólares. Aquí es donde estaba el fallo. Debían ser 20 como mínimo. Por último, introducir el UID. Aquí deberías introducir en este formulario tu UID y también tu wallet de TRC20, la USDT de TRC20. Esta wallet debe ser interna del propio Exchange la misma que explicábamos en el anterior vídeo cómo depositar para que te hagamos llegar aquí tus recompensas y qué pasa que todas las personas que han depositado estos 10 dólares todavía no están viendo el bono de los 20 dólares como es evidente ya que tuvimos un pequeño error de comunicación pero aquí me gustaría agradecer especialmente a fer que es la persona con la cual estamos realizando esta colaboración gracias a zumex ya que ha venido directamente a nuestro canal y grupo de telegram a tratar de solucionar todos estos problemas básicamente ha estado resolviendo todas estas dudas a cualquier persona por ello es tan importante que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí nosotros también vamos resolviendo todas estas dudas, no únicamente de Zumex sino de todas las plataformas que seguimos en Satoshi Factory tenemos una comunidad que la verdad es que tiene muy buen rollo, nos apoyamos mucho unos a otros, estamos constantemente aprendiendo unos de otros. Yo soy el primero que aprende de la propia comunidad y es algo realmente muy positivo que hemos formado entre todos. Así que te animo a que te unas a nuestra comunidad. La solución que hemos propuesto para todas las personas que han realizado todos los requisitos depositando estos 10 dólares es rellenar este nuevo formulario. Únicamente debes introducir tu UID y en los próximos días, cuando el equipo internamente verifique que has cumplido todos los pasos, te depositarán este bono de 20 dólares. Este bono lo vas a poder utilizar para operar dentro del exchange y en cuestión de 7-10 días recibirás los 10 dólares extra, estos sí serán retirables para hacer absolutamente lo que tú quieras con ellos. Bajo nuestro punto de vista consideramos que es buena idea dejarlos dentro del exchange para empezar a operar dentro de estas opciones ya que nos podemos llevar más recompensas extras por ejemplo por hacer el primer trade, aquí lo tenemos, todo esto esto lo vamos a explicar en próximos vídeos. Así que te animo a que te suscribas y te dejes un super like porque vamos a estar haciendo muchas más colaboraciones con el exchange de Tumex, ya que están cuidando muchísimo a nuestra comunidad, nos lo han demostrado, así que estaremos realizando nuevos vídeos. Bien, y si pasamos ya a realizar el sorteo de los 50 dólares para dos ganadores, esto es oficial de Satoshi Factory, tenemos un total de 75 participantes, la verdad es que no está nada mal, este sorteo es de noviembre y básicamente vamos a introducir el número de ganadores, que van a ser dos como ya indicamos, y también pondremos el número de suplentes por si los dos primeros ganadores no cumplen los requisitos. A continuación le damos a continuar y empezaremos el sorteo. Muchísima suerte para todos los participantes y recordad que próximamente vamos a estar realizando más sorteos, por lo tanto es importante estar suscrito al canal. Bien, ya tenemos aquí los ganadores, el primero de ellos es Javier Suárez y el segundo es Ronnie. Muchísimas gracias a todos por participar, enhorabuena a los ganadores y os vuelvo a repetir que vamos a estar realizando nuevos sorteos exclusivos con distintos proyectos que estamos colaborando, así que muy importante suscribirse al canal para poder participar. Nos pondremos en contacto con los ganadores para haceros llegar las recompensas Y abajo en la descripción del vídeo también dejaremos este certificado de validez de este sorteo De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda respecto al AirDrop o cualquier otra plataforma Por favor házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram Leemos y respondemos todos los comentarios Y en el canal de Telegram estamos toda la comunidad para ayudarnos entre todos